La fuerza, nada tiene que ver con la brutalidad. La fuerza es la energía que mueve al infinito. La brutalidad, quien la intenta detener. Ser fuerte no es demostrar poder, es recopilar sabiduría y compartirla. Ser fuerte es aceptar que la carne tiene un límite mientras que el alma es eterna. Ser fuerte es encontrar en la humildad la llave del éxito y no en un pedazo de papel bautizado por el mundo como billete. Ser fuerte no es exigir que te respeten, es dar ejemplos que hablen por sí solos de tu calidad espiritual. Ser fuerte es ser luz en mitad de la oscuridad que te pueda rodear. Ser fuerte es respetar a toda la creación, más allá de las diferencias que puedan existir, aunque no las entendamos. Ser fuerte es dar oportunidad al universo de que dirija tus pasos sujetándose de la fe y no como el necio que pretende cambiar el argumento divino solo para su beneficio. Humanos, existen armas divinas que no conocemos debido a la brutalidad. Abran sus corazones y sean fuentes de sabiduría, den alimento a sus almas con la luz divina, y no teman por lo que ha de llegar, porque escrito está en el libro de sus vidas, desde antes de nacer, las metas que han de cumplir.